Cuando nuestra mente comienza a correr de modo tan acelerado, pierde la capacidad de controlar sus pensamientos. Nos volvemos autómatas, sin libertad ni opciones. En cambio, tenemos compulsiones y así llegamos a escoger recuerdos. Rosemary Tapia. Esta noche les presento el análisis de la noche oscura. Muchas veces... Las circunstancias nos hacen poner un alto para tomar conciencia de nuestra propia vida, para que podamos reflexionar en silencio hacia nuestro ser, que tiene tras de sí el vacío, desconcierto y soledad que se apodera de nuestra mente. El sentir miedo enfrentando situaciones al límite, como una presión compulsiva que nos lleva a preguntarnos,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 para no quedarse con el dolor sufriendo en silencio, resaltando que no debemos ser indiferentes a él, porque lo que nos une no es la cercanía, sino el amor, esos lazos y vínculos que se forman. Todo lo mencionado es una valiosa enseñanza. Por ello, cada vez que aconsejes u orientes, hazlo con la convicción de respetar su autonomía y libertad de elección. Rosemary Tapia. Este ha sido la síntesis de La Noche Oscura. Muchas gracias.